...rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno... ...donde daremos cuenta de los asuntos... ...que han sido objeto eh, de acuerdo por parte del Consejo... ...en primer lugar, les informamos que se ha aprobado... ...el anteproyecto de ley de patrimonio cultural... ...de Castilla y León... ...sobre el mismo dará cuenta inmediatamente... ...con carácter más extenso... ...el consejero de Cultura, Turismo y Deportes... ...yo relataré si quiera brevemente el resto de los puntos que figuran en el orden del día. En primer lugar, y como ven ustedes, un conjunto de asuntos de la Consejería de Presidencia. Por una parte, la Junta ha aprobado la aportación de 630.000 euros para diversos proyectos de ayuda humanitaria a través de asociaciones sin ánimo de lucro. Se trata, por un lado, de 280.000 euros dirigidos a paliar diversas catástrofes de la población desplazada o afectada por conflictos armados, por catástrofes naturales o diversos sectores de población vulnerables en los países más pobres del mundo. Y, por otro, un proyecto de 350.000 euros, que es un proyecto integral multisectorial en Guinea-Bissau para abordar la desnutrición aguda y la mortalidad infantil. Dentro del primer grupo de los que afectan a diversas eh, actuaciones, Hablamos de 280.000 euros que pretende apoyar a unas 8.700 personas en situación de vulnerabilidad. Entre ellos incluimos 45.000 euros para Curroja para actuar en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduz, 34.000 euros para un proyecto de intervención en los campamentos desplazados de violencia en la República Democrática del Congo, 35.000 euros a través de Curroja para paliar la desnutrición y la hambruna en el Níger, 40000 euros a través de UNICEF para abordar la denutrición y la hambruna en el Chad, 41000 euros a través de Médicos del Mundo para mejorar la atención sanitaria de la población afectada por las inundaciones en Sudán del Sur, 35000 euros para la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina en Oriente Próximo para atender sus necesidades en relación con el conflicto de Siria y 50000 euros para el grupo de rescate y de montaña en Castilla y León para el salvamento ...que ustedes ya conocen de otras ocasiones. En el otro aspecto es un proyecto en torno a UNICEF que beneficiará a 6.000 niños en Guinea-Bissau... ...por un importe de 350.000 euros, lo que refleja realmente la solidaridad de nuestra comunidad autónoma... ...la cooperación al desarrollo y este efecto que tiene Castilla y León como comunidad autónoma de apoyo a aquellas eh, áreas del mundo... ...que tienen las circunstancias más graves y que merecen el apoyo de sociedades solidarias como es la nuestra... En otro orden de cosas, 105.000 euros para la Asociación Universitaria de posgrado, que va a financiarse de esta forma un total de 15 becas durante el curso y que supone un incremento, asimismo, de 70.000 euros respecto de lo que se tenía otorgando actualmente. Son, son 15 becas de posgrado en las universidades públicas de Castilla y León. Se incluye también dentro de lo que es el Plan Estratégico de Ciudadanía Castilla y Leonesa en el exterior. Asimismo, 21.500 euros para el proyecto Pasaje de Vuelta en relación con la memoria de la emigración. Tienen ustedes también el relato de ambas cuestiones en la nota de prensa. Hemos aprobado 60.000 euros para la Diputación Provincial de Soria para rehabilitar el inmueble de la Casa de Soria en Madrid. Se trata de poner en valor la, la comunidad soriana en, en Madrid, dándole una mayor visibilidad y, por otra parte, que este edificio de la Casa de Soria en Madrid pueda ser sede de la Casa de Castilla y León en Madrid y, por tanto, dar servicios al conjunto de los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, independientemente de la provincia de origen o de la provincia de residencia. Pasando ya al ámbito de la Consejería de Hacienda, se facilitará el pago de los tributos autonómicos a través de Bizum, también mediante tarjeta de crédito de forma presencial o telemática. Esta es una novedad que permitirá no solamente ya lo que hemos hecho muchas veces, la bajada de impuestos en nuestra comunidad autónoma, sino facilitar al contribuyente que la gestión de los mismos sea lo más fácil posible. Por tanto, no solamente atendiendo a la oficina donde se le pueda prestar asesoramiento, sino también mediante el mecanismo de tarjeta de crédito, tanto de forma presencial como telemática, y a partir de este mismo año, cuando se concluya el procedimiento, a través de Bizum se podrán pagar impuestos en nuestra comunidad autónoma. No va a implicar coste alguno de comisión de utilización para el usuario. Y Castilla y León se convierte en una de las cuatro comunidades autónomas que van a dar esa posibilidad de que los tributos autonómicos de Castilla y León se puedan pagar de forma telemática a través de Bizum. La Junta va a destinar más de 9 millones de euros, en concreto 9,4 millones de euros, para modernizar diversas estaciones de autobuses, en este caso en Ávila, en Palencia, en Ponferrada, en Soria y en Ciudad Rodrigo. Saben ustedes que estas actuaciones están cofinanciadas por los fondos europeos de la nueva generación. A la cantidad de 9 millones que procede de Europa... ...se incorporan los fondos propios de la comunidad autónoma... ...para superar los 35,5 millones de euros... ...en el objetivo de mejorar la calidad del servicio... ...el confort de los viajeros... ...y aplicar medidas de eficiencia energética... ...y mejora de la accesibilidad... ...en las estaciones de autobuses... ...de nuestra comunidad autónoma. Siguiendo con la apuesta por las infraestructuras de regadío... ...en este caso son 7,1 millones de euros... ...de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para instalar plantas solares fotovoltaicas en la comunidad de regantes de la Armuña, en Salamanca. Se beneficiarán de esto un total de 6.577 hectáreas de regadío que pertenece a un total de 840 propietarios. La ejecución de estas actuaciones va a permitir electrificar el sistema, ahorrar energía, mejorar costes y, asimismo, avanzar hacia la rentabilidad y la sostenibilidad del sistema. En alguna ocasión hemos dicho que la mejor forma de prevenir... ...los riesgos de la sequía y los efectos que tenga sobre los agricultores... ...es invertir en infraestructuras de regadío... ...lo hacemos en bastantes consejos de gobierno... ...este es un caso más de inversiones en infraestructuras de regadío... ...para hacer más accesible el uso del agua... ...para el conjunto de los regantes de nuestra comunidad autónoma... ...se destinarán más de dos millones de euros... ...para adquirir diverso equipamiento... ...en la unidad de críticos de, la de, la, de, de Salamanca... ...en este caso del Hospital de Salamanca... Se trata de diverso material para unidad de críticos. Asimismo, 377.000 euros para el suministro tecnológico de 23 edificios hospitalarios. Saben ustedes que llevamos desarrollando un sistema de conexión de todos los centros sanitarios de Castilla y León entre sí. La inversión total prevista asciende a 7.650.000 euros. Queremos llegar a un total de 500 centros sanitarios de la Gerencia Regional de Salud. Aquí incorporamos 23 nuevos edificios con una inversión de 377.000 euros que se financia íntegramente con los fondos europeos de la nueva generación. En el ámbito de la política social, 550.000 euros para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. Para mejorar el tratamiento de la enfermedad se beneficiarán las 25 entidades existentes en nuestra comunidad autónoma dentro de AFAS, promoviendo la autonomía personal y la prevención de la dependencia, pero también la gestión de servicios en este ámbito. Se estimula eh, de forma eh, técnica eh, la situación de los mayores, la habilitación psicosocial, las terapias ocupacionales o la recuperación funcional, asimismo ofreciendo asesoramiento a las familias. Medio millón de euros es lo que se va a destinar para fomentar el asesorismo de las personas mayores de Castilla y León y el impulso del envejecimiento activo. Se van a beneficiar un total de 473.155 473 euros. Es lo que se destina a la Red de Federación de Jubilados y Pensionistas de Castilla y León, que actúa sobre todos los jubilados y pensionistas mediante programas de envejecimiento activos y mejorar la calidad de vida de los mayores a través de acciones preventivas y de promoción de la autonomía eh, personal. Asimismo, 320.000 euros para el programa eh, puesto en marcha por la Consejería de Familia titulado Reto Zamora. Se trata con ello de traer profesionales en el ámbito de los servicios sociales de otros países, que tiene el doble objetivo de mejorar la atención profesional en Castilla y León, pero asimismo el que estas personas luego residan ellos y sus familias en nuestra comunidad autónoma, en este caso en la provincia de ...de Zamora y se puedan también engrosar las políticas... ...en el ámbito de carácter demográfico. Estamos hablando de personas nacidas en Cuba, Argentina y México. Este proyecto facilita la selección en origen de estas personas... ...que son profesionales en este ámbito... ...que vengan ellos y sus familias a trabajar a Zamora... ...con lo cual damos servicio en Zamora... ...pero también mejoramos la cualificación... ...y la población en Zamora. En este proyecto que arrancó en el mes de marzo... Ha permitido ya la llegada, desde el mes de marzo, estamos ya en abril, de un primer grupo de 16 personas procedentes de Argentina y Cuba. Cinco de ellos son menores de 12 años que son, a su vez, miembros de esas unidades familiares. Los que participan en este programa son profesionales de la medicina, enfermería, educación, contabilidad y otras disciplinas... Que van a iniciar su andadura laboral en Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. algo muy importante, especialmente en el caso de la provincia de Zamora, porque nos permite mejorar los servicios sociales y nos permite también mejorar las políticas de población. Y un último asunto, aunque luego lo pudiera ampliar el consejero: 260.000 euros para actuaciones de restauración del santuario de la Carballeda en Río Negro, del puente en Burgos, de acuerdo con la documentación que esté disponibles. Y sin más, cedo la palabra al consejero para que nos detalle más ampliamente. ...el proyecto de ley que hemos aprobado esta mañana... ...que es en el ámbito del patrimonio cultural. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores periodistas. Es la primera vez que concurro a estas ruedas de prensa... ...y lo hago pues encantado... ...poniéndome a su disposición con toda cordialidad. Sin embargo, mis primeras palabras inevitablemente... ...tienen que ser de condolencia... Ayer falleció don Clemente Serna, abad histórico del monasterio, del monasterio de Silos. 24 años estuvo al frente del Monasterio de Silos y fueron años verdaderamente muy importantes para la comunidad y para la, para la cultura de Castilla y León. A que expreso mi pesar y mi condolencia a la comunidad de Silos y a todas las personas que le han acompañado y que le siguen acompañando, que le tenían cariño y que le tenemos cariño, que, son, que, somos, que somos muchísimos. Paso al, al anteproyecto de la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Lo primero, lo primero que tengo que decir es que esta ley pues, era muy necesaria ...pero muy, muy, muy necesaria... ...verdaderamente muy necesaria... ...porque la sensibilidad y la realidad... ...ha ido cambiando... ...y las normas que teníamos... ...presentaban insuficiencias obvias. ¿eh? Ha tenido una gestión... Era, ...era peligrosa la situación en la que estaba... ...yo creo que lleva tres legislaturas... ...dándose vueltas a esta ley... ...y nosotros desde el principio... ...dedicamos mucha atención... ...a empujar la ley, a impulsarla... ...y ahora por fin... ...llegamos poco más de un año en el Gobierno... ...ahora por fin eso es realidad... ¿Eh? ...lo segundo que quiero destacar... ...y lo quiero destacar... ...muy enfáticamente... ...y con felicitación... ...es que esta ley ha sido hecha... ...por los funcionarios de, de la consejería... ¿Eh? ...saben ustedes que con... ...indebida frecuencia... ...hay proyectos, no, no lo digo por Castilla y León... Es, una, ...es un planteamiento generalizado... ...hay proyectos y leyes que se encargan a consultoras... ¿eh? ...y a veces a consultoras de mucha capacidad profesional... ...pero desvinculadas del territorio... ...y eso genera inevitablemente problemas... ...y, y nacen con limitaciones... ...bueno, esta ley, ya sé que lo estoy repitiendo... ...la han hecho fundamentalmente nuestros funcionarios... ...yo cuando llegué a la consejería conocía a muchos funcionarios... ...pero la verdad... ...desde entonces hasta ahora... ...estoy verdaderamente satisfecho y asombrado... ...en la Dirección General de Patrimonio, en Turismo, en Deportes... ...hay funcionarios francamente estupendos... ¿eh? ...y son ellos los que han hecho esta ley... ...lógicamente... ...hablando con ellos y en colaboración, pero son ellos quienes la han hecho... ...y en consecuencia quiero expresar públicamente mi satisfacción y mi enhorabuena. Vamos a ver, la ley. Esta ley, eh, en definitiva, es una ley muy nueva, muy novedosa, radicalmente novedosa. ¿Por qué es radicalmente novedosa? Ah, hemos, todos somos deudores de una concepción del patrimonio eh, como legado... Eh. Es un legado que nos han generado, que nos han dejado las generaciones anteriores, un legado muy importante. Esas generaciones anteriores tienen muchísimo mérito porque lo han conservado para nosotros. ¿eh? Pero actualmente esa concepción, el patrimonio como legado, la hemos superado. ¿eh? Ahora hemos pasado de la concepción de legado a la concepción de recurso. Sin dejar de ser legado, ¿eh? sin perder esa concepción de legado, pero recurso educativo, recurso social, recurso cultural y recurso económico. A saber, ahí siempre, yo siempre digo que, que hay una concepción del patrimonio retórica, ¿eh? cuando el patrimonio son las cenizas. ¿eh? Y nosotros, yo personalmente, siempre hemos tenido la concepción. ...de que el patrimonio no son cenizas, son brasas, son brasas. ¿sí? Y que nuestra misión es reavivarlas, ¿sí? reavivarlas para que esas brasas iluminen el futuro. Y esto es la concepción que se hace a esta ley. ¿sí? Esas brasas están reavivadas y pasamos del de legado al, re al recurso. ¿sí? Claro, los recursos... ¿sí? lo primero que necesitan los recursos es gestión. ¿eh? También es una idea que me habrán oído en numerosas ocasiones desarrollarla. Yo creo que aquí en Castilla y León pues hay restauradores maravillosos, investigadores estupendos, conservadores imbatibles, ¿eh? pero fallábamos en la gestión. Fallábamos en la gestión. Y este es un concepto capital. ¿eh? La gestión es una palabra que reúne cuatro conceptos el de investigación el de protección el de conservación y el de difusión yo creo que aquí el de investigación se venía haciendo muy bien pues han salido investigaciones y monografías tumbativas durante, desde hace muchos años y siguen saliendo se, se investiga y se trabaja muy bien en nuestro patrimonio, la protección, bueno, tenemos un patrimonio inmenso y la protección plantea y planteará problemas. ¿eh? Luego, luego me extenderé más sobre esto, ¿eh? pero en esta ley las medidas de protección se acentúan. ¿eh? Y se acentúa también, como es lógico, el capítulo de, de sanciones, porque una protección, si no tiene un sistema de sanciones... Que, que lo avale, que lo sostenga y que lo refrende, se queda en nada. ¿Eh? Investigación, protección, conservación y difusión. ¿Eh? Pero, claro, para desarrollar todos estos puntos ¿eh? hace falta generar, no digo tener, digo generar recursos económicos. ¿eh? Entonces, hemos creado... Eh, ...la gestión de carácter sistémico... ¿eh? ...contando... ...con las asociaciones... ...y con las entidades implicadas... ...es decir, no puede ser una cosa de la Junta... ¿eh? ...las asociaciones... ...que hay muchas en Castilla y León... ...y muy meritorias... ...porque casi todas esas asociaciones... ...están basadas en trabajo altruista y voluntario... ¿eh? ...con todas esas asociaciones... ...y, y claro, y con los ayuntamientos... ...hay que contar... ¿eh? Miren, les pongo un ejemplo porque yo creo que con los ejemplos las cosas quedan más, más, más claras. La Fundación Las Médulas. ¿eh? La Fundación Las Médulas tiene en su patronato a la Universidad de León, a los ayuntamientos propietarios: el de Domingo Flores, el de Caucedo, el de Las Médulas, al Centro de Estudios Bercianos, al Consejo Comarcal del Bierzo, a la Diputación y la de Naturgy. ¿eh? tenía un presupuesto, un presupuesto que escasamente llegaba a los 180 y tantos mil euros. Nosotros en concurrencia competitiva, y convocamos un proceso de concurrencia competitiva, encontramos y con todo merecimiento ganó ese concurso Marian Revuelta y los resultados están ahí ya, posiblemente el próximo año, el próximo ejercicio. El presupuesto se duplicará ¿eh? y se duplicará con recursos conseguidos desde, desde la gerencia. No les insisto en el asunto de Siega Verde, porque estos días se ha publicado y es muy reciente, que Siega verde, que estaba en una situación verdaderamente difícil de entender. ¿eh? con con ninguna visita, porque decir que Siga Verde tenía 4.000 o 3.000 visitas al año no es nada, son los escolares de la zona ¿eh? y, y, y los datos ya han sido trascendidos. ¿eh? Bueno, esta es, este es el esfuerzo de pasar de un concepto, de un concepto a otro, insistiendo en, en los planes de gestión, claro, y hay que desarrollar planes estratégicos ¿eh? y, y, plane, y planes de gestión. ¿Eh? Es decir, que los tres conceptos fundamentales en la ley son estos, ¿eh? el, el patrimonio sin dejar de ser legado, ¿eh? sin perder su condición de legado, tener el tratamiento de recurso ¿eh? y todo esto lo facilita la ley, el desarrollo de la gestión lo facilita la ley y después el de la responsabilidad, ¿eh? de la responsabilidad compartida. El, el patrimonio es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad compartida de toda la sociedad, pero hay que crear los cauces que permitan ejercer esa corresponsabilidad y esta ley los crea. La ley tiene un título preliminar, seis títulos con 87 artículos, se desarrollan en 87 artículos, 13 disposiciones adicionales, seis disposiciones transitorias, una disposición derogativa y cuatro... Y cuatro ...y cuatro, cuatro disposiciones formales. ¿eh? Eh, todas las disposiciones... ...y todos los artículos... ...tienen mucha trascendencia. ¿eh? Si nos vamos, por ejemplo... ...a una de las disposiciones transitorias... ¿eh? ...a una de las últimas disposiciones transitorias... ...pues esto que digo... ...se entenderá... ...creo yo... ...a la perfección. Miren, eh, hay, hay siempre una discusión... En Castilla y León la hemos, la hemos tenido en distintas ocasiones, ¿no? Sobre el 1% cultural para, para el patrimonio. El 1% cultural o incluso el 1,5, el 1,5%. ¿eh? En, en la ley esto se cambia radicalmente. Esta, esta medida, la del 1, el 1,5%, viene de la década de los 90. ¿no? Y la Administración General del Estado, con determinadas exclusiones, dedicaba ese porcentaje en la obra pública. Nosotros hemos hecho, hemos pedido datos. ¿eh? Nosotros siempre partimos de estudios. A mí me gustan muy poco las vaguedades. Ahora yo tengo encima de la mesa, por ejemplo, un informe que, que lo estamos acabando ahora, un informe sobre el turismo idiomático. ¿Eh? Yo no he dicho ni una palabra sobre este asunto hasta no tener, y, no, y, y la diré, a partir de que este informe lo, lo acabemos con datos, con datos ciertos. ¿eh? Entonces, miren, no hay, no hay una secuencia de datos reales de las licitaciones que en Castilla y León se, ven, se verían afectadas por esa disposición del 1% cultural. ¿eh? Pero la proyección de las licitaciones entre 2015 y 2019... ...que aporta la Cámara de Contratistas de Castilla y León... Ve, siempre hay que preguntar a quien te puede dar datos fiables... ¿eh? ...pues los datos que nos aporta la Cámara de Contratistas de Castilla y León... ...permitían calcular unas cuantías entre un millón tres y tres millones tres de euros... ¿eh? ...a las que había que retraer las cuantías de las licitaciones excluidas por ley... ...por tanto, por tanto... ¿eh? La cifra final anual en dicho periodo estaría aproximadamente en 1,8 millones de euros. No llega a 2 millones de euros. ¿eh? Ese sería el cálculo de aplicar el 1%. El 1% que además tiene otros inconvenientes. Tiene, tiene otros inconvenientes. pues ¿Qué inconveniente tiene? Tiene el inconveniente de que no es una cantidad fija. ¿eh? Debe ser más, en ocasiones podría ser más... Pero también podría ser menos. De hecho, ha habido años en los que hubiese sido en los que hubiese sido muchísimo menos. Y claro, así es muy difícil establecer unos presupuestos y hacer una política, una política razonable. ¿eh? Entonces, aquí se buscó un sistema alternativo y yo creo que el sistema alternativo que se ha encontrado, bueno, parece evidente, dicho creo, pero parece evidente, es un sistema mejor, ¿eh? Mejor porque, mejor porque aporta más recursos. Es decir, no entiendan esto como una crítica al 1% ni al 1,5% cultural. Esa fue una gran iniciativa ¿eh? y a partir de esa iniciativa nos ponemos a pensar, porque nos parece que deja pocos recursos. Entonces, establecemos una alternativa. Y la alternativa es que la Junta de Castilla y León, desde este ejercicio pasado, incrementará anualmente 4 millones de euros, lo cual al cabo de 5 años son 20 millones de euros ¿eh? que se quedan fijos ¿eh? Eh, en, la, en el presupuesto anual de, de la Dirección General de Patrimonio. ¿eh? Es mucho más dinero, es mucho más dinero. Y además, insisto, es un dinero estable. Miren, trasladándolo a otro trasladándolo como dije antes a un ejemplo concreto que yo creo que nos entendemos mejor así ¿eh? con estos cuatro millones de euros al final de nuestra de nuestra legislatura ¿eh? Hombre, al final de nuestra legislatura el cálculo que hacemos el cálculo que hacemos es que ...entre el 70, más del 70% ¿eh? de los bienes que hoy están incluidos en la lista de Hispania Nostra... ¿eh? ...habrán salido de la lista, ¿eh? habrán salido de la lista. ¿eh? No es una cosa menor de, las que, de la que les estoy hablando. ¿eh? Esto siempre está sometido a contingencias porque pueden suceder imprevistos... ¿eh? ...pero en cualquier caso ¿eh? este es el planteamiento... ¿eh? Y no nos iremos muy, muy lejos, no, no nos iremos muy lejos de este planteamiento. ¿eh? De manera que esta ley como gran, esto es una de las disposiciones finales, ¿eh? que esta ley desde el principio, ¿eh? que enuncia esta concepción como recurso social, cultural y económico del patrimonio a la última disposición, porque insisto en que esta es una... Una de las últimas disposiciones es una ley trascendente. ¿eh? Es una ley trascendente y es una ley importante. ¿eh? Mantenemos la ley, eh, mantiene la categoría de los bienes de interés cultural, mantiene para ellos el máximo nivel de protección y se añaden dos nuevas figuras. ¿eh? Los conjuntos históricos y los paisajes culturales. ¿eh? Y se añade un concepto que yo también creo que es fundamental y es el de las zonas de amortiguamiento. ¿Eh? A ver, usted declara un BIT ¿eh? y les, al cabo de poco tiempo le surge delante una instalación de parques eólicos, pongo por caso. ¿eh? Bueno, pues con esta ley, a partir de la aprobación de esta ley, eso es imposible. ¿eh? Eso es imposible. ¿eh? ...los PIS tendrán una zona de amortiguamiento, adyacente o no, eh, adyacente o no. Eh, para, y esto es un modelo internacional emanado, emanado de la UNESCO, es decir, y esto, lo, es decir, esta legislación, pues... Eh, ...lleva a la realidad legal, y eso incide en la realidad cotidiana de Castilla y León... Eh, ...pues todas las aportaciones nacionales e internacionales... ...que se han venido haciendo durante estos años... ...y que han cambiado, que han cambiado decisivamente... ...la concepción del patrimonio y en consecuencia... ...eso se tiene que reflejar en las leyes y se refleja en las leyes. Ahora mismo tenemos varios sistemas, de, varios sistemas patrimoniales... ...el de Atapuerca que funciona muy bien, el de las médulas... ...que ha dado pasos adelante decisivos... ...el de Siga Verde... ...que va a ser importantísimo... ¿sí? ...lo está haciendo ya... ...el de los caminos a Santiago... Eh, ...y el, de, el del románico... ...el del románico atlántico... ...y por ahí vamos a seguir... ...gracias a esta... ...a esta ley... ...esto... Si, ...si me permiten... ...luego en el... ...podemos hablar... ...lo que sea menester... ...todo lo que ustedes quieran... ...pero yo creo que esta es la importancia de la ley... ...gracias... Pues muchas gracias, consejero. Pues antes de ceder la palabra a ustedes para sus preguntas, dos cuestiones más que hemos tratado en el Consejo de Gobierno. La primera es que hemos vuelto a constatar una vez más el desprecio que hacia Castilla y León y hacia las personas de Castilla y León manifiestan determinados miembros del Gobierno de España. Ayer mismo. Da igual sea lo que sea el tema o sea lo que sea lo que se le pregunte. Ya no importa ni el dónde, ni quién lo pregunte, ni qué pregunta. Ayer mismo fue en Madrid, en el Congreso de los Diputados, ante una pregunta del Foro Asturias. Ni siquiera era un tema propio de Castilla y León. Y en este caso fue la vicepresidenta de Transición Ecológica la que aprovechó para criticar desde Madrid y ante una pregunta del Foro Asturias directamente hacia Castilla y León y hacia las personas de Castilla y León. Nosotros vamos a defender claramente a Castilla y León y a las personas de esta tierra de los ataques... ...de personas del Gobierno de España. Hace unas semanas hablábamos de que venían haciendo teletrabajo a Castilla y León... ...hoy directamente, perdón, venían haciendo turismo electoral... ...hoy directamente ya es teletrabajo porque lo hacen desde Madrid. Si hace unas semanas venían con cierta frecuencia... ...ya directamente el desprecio hacia Castilla y León se hace desde Madrid. Y mienten por costumbre, porque los datos son muy claros... ...y sí quiero ofrecerles aquí como... Yo creo que es bueno que se sepa la verdad y que se refleje y que ustedes lo dispongan, aunque yo sé que ustedes lo saben. Castilla y León mantiene centros educativos abiertos ahí donde hay tres alumnos. En este momento y en este curso son 28 los centros educativos de Castilla y León que están abiertos con tres o cuatro alumnos. Es el mayor dato de toda España, sin lugar a dudas. No es comparable con otras comunidades autónomas que tampoco ofrecen datos ni tampoco está disponible en el ámbito nacional, pero es muy evidente que Castilla León es un ejemplo dentro de España en materia de educación rural. Mantenemos, como les digo, 28 centros educativos. En Castilla y León no se cierran centros educativos si hay tres alumnos, al menos, que acuden a estos centros educativos. Y en el ámbito de los servicios sanitarios, en este momento disponemos en Castilla y León de 3.650 consultorios locales. En España hay 10.018 consultorios locales, lo que significa que el 36,4% de todos los consultorios locales de España están en Castilla y León. Tenemos 3,3 veces más consultorios locales que la segunda comunidad autónoma con más consultorios locales. Y en el caso de centro de salud tenemos 247 centros de salud y un ratio, como ustedes saben, tanto de médicos como de personal de enfermería por habitante… ...que es referencia dentro del contexto nacional. Por tanto, esta idea de soltar bulos contra Castilla y León... ...el situar a la gente de Castilla y León... ...como que fuéramos ciudadanos de segunda clase... ...ciudadanos sin educación o sin acceso... A, la, a, ...a los servicios sociales o a la sanidad... ...no se corresponde con la realidad. Y desde aquí le pedimos al Gobierno que cese ya... ...el acoso hacia nuestra comunidad autónoma... ...y hacia sus habitantes... ...y que comiencen a centrarse en resolver los problemas que tienen encomendados, en vez de estar todos los días, sea cual sea la cuestión, sea cual sea el asunto, sea cual sea quien pregunte, criticando a Castilla y León y a sus habitantes. En este caso muy concreto, creo que se habla desde la mala fe y desde el desconocimiento profundo de la realidad de esta tierra. Y la persona que, además, ha hecho estas palabras, consideramos que tiene una obsesión enfermiza hacia Castilla y León, porque no es la primera vez que sus actuaciones lo que vienen a hacer es incidir negativamente sobre nuestra tierra, sobre los ciudadanos de Castilla y León y sobre el futuro de nuestra comunidad autónoma. Queríamos dejarlo claro, porque estas palabras dichas en Madrid, y sin que se pudieran contrastar, habrá gente que piense que es verdad que en Castilla y León no tenemos centros educativos ni centros sanitarios o que se han cerrado los que había. Y por eso es muy bueno que se sepa y que dejemos constancia hoy aquí que tenemos abiertos 28 centros educativos ...en todos los sitios donde hay al menos tres alumnos... ...y son 28 centros con tres o cuatro alumnos... ...cosa que no tiene nadie en España... ...que tenemos el 36,4% de todos los consultorios locales... ...que existen en España... ...aunque solo somos el 19% del territorio de España... ...y el 5% de la población nacional... ...y que tenemos 247 centros de salud... ...y que están todos abiertos... ...como lo están los centros educativos ofreciendo unos buenos servicios públicos al conjunto de los ciudadanos y que, muy al contrario de lo que se quiere trasladar por el Gobierno fuera de Castilla y León, en Castilla y León el nivel educativo de sus alumnos es extraordinario y acceden a una educación de la máxima calidad dentro del contexto nacional. La segunda cuestión que queríamos señalar es que hemos analizado los datos de la encuesta de población activa. Siempre es un mal dato cuando crece el paro y no podemos calificarlo de positivo si el trimestre anterior así fue y si hemos alcanzado ya la cifra en Castilla y León de 113.800 personas en desempleo. Son datos siempre malos que haya tantas personas en desempleo y que el paro incluso haya crecido, como creció en el conjunto nacional, en el trimestre pasado. Es verdad que en lo que llevamos interanual y en la cooperativa del conjunto del último año, el paro ha bajado y que esta bajada del paro en Castilla y León es cinco puntos perdón, cinco veces superior a la bajada del paro nacional. El paro bajó en Castilla y León en estos últimos 12 meses un 7,5% y en España un 1,5%, es decir, la bajada en Castilla y León es cinco veces superior a la media española, pero esto tampoco es un consuelo, no es un consuelo que seamos una comunidad autónoma que estamos entre las de menor tasa de paro, que tengamos una tasa de paro tres puntos inferior a la media española o que hayamos bajado el paro en el último año cinco veces más que la media española, no es un consuelo si en el primer trimestre del año pues, ha aumentado el desempleo y son más las personas que quieren trabajar y no lo encuentran. Somos muy conscientes de sus dificultades, de los problemas que tienen, problemas que se ven acrecentados, lógicamente, con la pérdida de poder adquisitivo de muchos trabajadores, con la dificultad de acceder a los bienes de primera necesidad y el incremento de los precios, con los problemas del pago de las hipotecas en un contexto de subida de los tipos de interés, que se acrecientan lógicamente a este contexto que hemos vivido en este trimestre en toda España, también en Castilla y León, de subida del paro. No nos consuela el hecho de que en el conjunto de los últimos doce meses nuestro paro esté entre los más bajos de España, que tengamos una tasa de paro tres puntos inferior a la nacional. ...o que nuestro nivel de desempleo haya bajado cinco veces más que el conjunto de España. Y estos son dos asuntos que queríamos eh, señalarles, que hemos también eh, visto en el Consejo de Gobierno... ...y estamos a su disposición dando el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, como yo mismo... ...para cualquier pregunta que deseen formular. Sí, yo al portavoz quería preguntarle. Hoy se discute la ley de vivienda. En esa ley de vivienda se contempla las definiciones de zonas tensionadas... ...estas zonas tensionadas eh, las tiene que definir o concretar la comunidad autónoma, si lo va a hacer. Pues nosotros lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho siempre... ...que es garantizar que en Castilla y León el acceso a la vivienda es más fácil que en el contexto nacional... ...que estamos entre las comunidades autónomas con menor nivel de necesidad de pagar... ...por parte de los jóvenes en alquiler para acceder a una vivienda... ...que damos ayudas a todos los jóvenes y no jóvenes que cumplen las condiciones... Y lo que tenemos que trabajar es precisamente para eso, para evitar esas tensiones. Y creemos que una ley que lo que hace es retirar viviendas del mercado, dificultar que exista una oferta de viviendas al alquiler, acaba subiendo los precios. Y eso es lo que crea tensiones. Nuestra idea no es tanto el trabajar fijando zonas tensionadas sobre las cuales retirar viviendas y subir precios, sino todo lo contrario, evitando tensiones. Para que haya una oferta razonable, para que se cree empleo y para que los jóvenes puedan acceder en Castellón a una vivienda en mejores condiciones que en el conjunto nacional, como ocurre en la actualidad. ¿Van sí, a cumplir pero, la ley? Sí, vamos a cumplir la ley. Pero en la, la parte la... que nos corresponde, cumpliremos la ley. Portavoz, perdone que sí. insista, pero la, la ley dice que hay que definir zonas tensionadas. La ley. Vamos a ver cómo queda, porque lo primero es que no se ha consultado a las comunidades autónomas y vamos a ver el texto y vamos a ver en qué medida hay cuestiones potestativas y cuestiones obligatorias. Las que sean obligatorias las cumpliremos y las que sean potestativas antepondremos siempre el interés general de las personas de Castilla. ¿Y si en esas obligatorias están las zonas tensionadas, se cumpliría? Pues lo cumpliríamos si son obligatorias, naturalmente, porque vamos a cumplir la ley. Muchas gracias. Sí, eh, a mí me gustaría preguntarle también, relacionado con vivienda, sobre el último anuncio de Pedro Sánchez de construir vivienda, vivienda para jóvenes en terrenos de defensa. No sé qué, qué opinión les merece después de tanto anuncio en materia de vivienda. Es que llevamos cinco años en que no se han hecho las cosas y ahora llevamos cinco días en que se hacen anuncios todos los días para los cinco meses que queda de legislatura. La semana pasada el debate era las viviendas del Sareb, que 50.000 viviendas del Sareb. Yo creo que si es verdad eso de las viviendas del Sareb, ahí tenemos una muy buena oportunidad porque si están construidas, como dice el Gobierno y están a disposición, pues se está perdiendo un tiempo precioso para que muchísimos jóvenes entren ya a vivir en esas viviendas. Nosotros ya hemos dicho que pensamos que después de analizar esos datos en Castilla y León, las viviendas que pueden ser disponibles y las que estamos trabajando y estamos adquiriendo son 81%. Vamos a ver este otro hecho, porque esto sí que es para largo plazo, porque si en el Sareb estamos hablando de viviendas o que no estaban terminadas o que estaban deterioradas o que en algunos casos solo tenían el esqueleto o que en otras solo tenían el solar, aquí en estas cuestiones del Ministerio de Defensa parece ser que ni siquiera todavía se dispone del solar, porque habría que calificarlo y tendrían que venderse las viviendas y los solares a quien lo pudiera gestionar a través del trámite que correspondiera. Por tanto, yo creo que aquí hay que ser rápidos en las soluciones. No se trata de buscar un titular para un momento dado y olvidarnos al día siguiente. Sería bueno, por otra parte, que el Gobierno, antes de hacer una nueva propuesta de 20.000 viviendas, nos explique qué es de las 50.000 primeras de la semana pasada. Porque para dar credibilidad al anuncio de las 20.000 tenemos que ver si esas 50.000 están ya disponibles y qué fue de las 45.000 de hace unos días porque desde que está este Gobierno se han anunciado 750.000 viviendas de titularidad pública. En esta últimos 10 días se anunció en un mítin del partido del presidente del Gobierno 50.000 del Sareb. Luego, en un debate en el Congreso, 45.000, creo recordar, que iba a pagar la Unión Europea, ahora 20.000 del Ministerio de Defensa. Esto tiene mucha credibilidad, si viéramos que las 50.000 primeras se habrían ocupado, porque por otra parte son las más fáciles, dentro de que eh, tienen sus dificultades, al menos hay un esqueleto o al menos hay un solar. En las del Ministerio de Defensa eh, el solar ni siquiera todavía se ha vendido a quien tiene que promover la vivienda. Eh, hola, buenos días. Tenía dos cuestiones para, para el consejero de, de Cultura. La primera es eh, ¿qué pasa con la edición de este año de las ciudades del hombre? Si tenemos, no, vamos a tener novidas pronto, si se va a celebrar, eh, cuándo. Eh, y luego también quería preguntar por la instalación de las puertas en la Catedral de Burgos. Eh, no sé si la voluntad de la Junta sigue siendo instalarlas y qué pasa con el, también con el informe ese de la Comisión de Patrimonio, que debería determinar si se instalan o no. Mire, nosotros estamos trabajando con las edades del hombre la, y con, las, con, todas las, todas, con todos los obispos. ¿m? La relación es francamente muy positiva. Tenemos muchísimos proyectos, algunos con las edades, algunos incluso de carácter internacional, pero usted sabe que en el periodo en el que estamos yo no puedo anunciar nada. ¿eh? Yo espero que cuando acabe este periodo ...podamos anunciar la próxima edición de las edades del hombre. Estamos barajando en este momento dos proyectos que están muy desarrollados. ¿eh? Pero yo creo que eso no lo podría... Bueno, usted sabe que yo no lo puedo anunciar ahora. Primero, yo no lo puedo anunciar ahora y yo no lo debo anunciar. Yo lo debo anunciar con las edades del hombre, con el presidente de la fundación de las edades del hombre... ...como es, como es lógico. Eso, sería, eso sí que sería... ...una utilización y una instrumentalización... ...en la que yo no voy a incurrir... ¿eh? ...pregunto a usted... ...le contestaba esto... ...las puertas de la Catedral de Burgos... ¿eh? ...bueno, sabe usted... ...conoce usted bien... ...todo el informe técnico de ICOMOS... ¿eh? ...de 10 de marzo del 21... ...a partir de ahí... ...a partir de ahí... ...el Cabildo presentó un escrito... ...a la Dirección General de Patrimonio... ...para solicitar el aplazamiento temporal del estudio y la correspondiente decisión, ¿eh? de manera mmm, que ese proyecto formalmente quedó retirado. Nosotros no nos podíamos pronunciar y la puede haber a, pueden haberse producido manifestaciones personales, lo que yo prefiero o lo que yo dejó de preferir, ¿eh? pero la Junta no podía manifestarse ante un proyecto que formalmente no existía porque fue, porque fue retirado. ¿eh? Luego hemos tenido distintas reuniones con ICOMOS. ¿eh? Que sí le quiero decir, está aquí el director general de Patrimonio, ¿eh? que se han desarrollado un clima no de normalidad, sino de cordialidad. ¿eh? De cordialidad absoluta. ¿eh? Yo puedo discrepar de algunas cosas puntuales de ICOMOS, pero yo respeto mucho a ICOMOS. Yo respeto mucho a ICOMOS. ¿eh? Y el cabildo... ¿eh? Es decir, hemos, teniendo en cuenta todas las objeciones que se habían planteado, ¿eh? pues el Cabildo, el Cabildo, ha contratado un equipo de expertos que está trabajando en la elaboración de dicho estudio de impacto patrimonial. Ese grupo de expertos lo hemos formado nosotros, el ¿eh? Cabildo, hemos, y lo hemos formado. ¿eh? Y yo creo que es un equipo de expertos ¿eh? que no parece discutible. ¿eh? No sé si conoce su composición. ¿eh? Está de director Javier Rivera, que es catedrático de restauración de la Universidad de Alcalá de Henares. Y luego, mire usted, está Gabriel Morate, que es director del programa de patrimonio de la Fundación Monte Madrid. Está Claudio Baragnoli, que es profesor de teoría y práctica de la restauración, pero sobre todo es un experto en catedrales mundialmente reconocido. Está Monseñor Manuel del Río Carrasco, que ha sido durante muchos años su secretario de la Comisión Pontificia de Bienes Culturales, y está Doña Asunción Hernández Martínez, catedrática de historia del arte de la Universidad de Zaragoza. Este equipo, parte de este equipo, estuvo hace poco en el taller del de artista, viendo cómo, cómo se están desarrollando el trabajo de.. Su, cómo, su traba, cómo se está desarrollando su trabajo. ¿eh? Este equipo todavía no ha elaborado su informe, todavía no ha elaborado su informe. ¿Eh? Cuando este equipo mmm, nos presente su informe, mmm, desde luego será difícil, será muy difícil que yo tenga que plantear alguna objeción. Será muy difícil que yo tenga que plantear alguna objeción. En el punto en el que nos encontramos, yo creo que hemos conseguido que las puertas de la Catedral de Burgos dejen de ser un problema y entren en una fase de racionalización. ¿Y cómo os plantea unas objeciones? ¿Eh? Nombramos un equipo de prestigio internacional, gente que no tiene ningún interés, eh, de ningún sentido, ni con la Junta, ni con el Cabildo, ni con Burgos, ni, ni con Albacete, que va a hacer un dictamen profesional y a partir de ahí ¿eh? pues, tendremos una opinión. A partir de ahí, yo tendré una opinión. Yo en este momento no tengo opinión. Lo que sí manifiesto es mi respeto a este equipo, a ICOMOS. a, a, a Claro, como, como no se lo voy a manifestar a don Antonio López, como no se lo voy a manifestar al, al escultor, que es uno de los grandes nombres del arte contemporáneo. Como no se lo voy a manifestar. ¿eh? Y, y esta es la situación. Hasta esta fecha no se ha presentado a la consejería de cultura, turismo y deporte informe. Sí hablamos con ellos, como es lógico, hablamos con ellos, pero hay que esperar el informe. Sí. ¿En base al estudio análisis que han realizado de los datos, ¿a qué achacan que haya subido por encima de la media nacional? Y no sé si tiene algo que ver las políticas que aplica el Gobierno de coalición. Y al consejero de Cultura ha dado importancia a las sanciones para la protección del patrimonio. No sé si nos puede precisar esas sanciones. Y luego, el 1% cultural está regulado por ley. No le he entendido muy bien exactamente cómo, cómo, queda, cómo queda eso. Y luego, si nos puede decir sobre esta ley que ...quedó elaborada en, el, en la anterior legislatura... ...se conoció a través del Gobierno Abierto... ...¿qué novedades presenta este anteproyecto... ...sobre el que ya se había conocido en el, en el Gobierno Abierto? Gracias. Pues sobre el primer punto... ...es verdad que en lo que es el primer trimestre... ...el dato ha evolucionado peor que la media española... ...en lo que es el último año... ...si hablamos desde el 1 de abril del 22... ...hasta el 1 de abril del 23... ...la evolución es claramente mejor en Castilla y León... El paro ha bajado cinco veces por encima de la media nacional y nuestra tasa de paro es hoy tres puntos menor que la media española, 10,3% en Castilla y León frente a 13,3% en el conjunto nacional. El Gobierno ha sido el mismo en el último trimestre y en el último año en Castilla y León, con lo cual el mismo mérito o la misma responsabilidad podemos tener para el dato trimestral como para el conjunto del dato anual o para que estemos tres puntos por debajo de la media en tasa de paro respecto de la encuesta de población activa. Uh -huh. Empiezo por, por la cuestión del incremento patrimonial. Mire, en, en, en el anteproyecto de ley, en la página 61, eh, aparece aquí la, la cuarta eh, de las disposiciones, eh, que dice, la quinta, perdón, incremento de las disposiciones adicionales, eh, dice, Incremento de la inversión pública, eh, incremento, dice incremento. Eh, porque hay un incremento, eh, porque ya hemos calculado eh, que el 1%, el 1,5% cultural, eh, en la realidad de Castilla-León, de lo que son las obras de la administración pública, eh, no llegaría, en principio, a los 2 millones de euros. Eh, por eso decimos incremento, incremento, hay un incremento. Eh, ...y dice, tomando como base el presupuesto inicial del, del 21... ...es decir, a partir de ese presupuesto... ¿eh? ...en los cinco ejercicios siguientes a la entrada en vigor de la ley... ...pero ya se ha hecho, este año ya se ha hecho... ¿eh? ...porque en el Consejo de Gobierno nos pareció que era una medida necesaria... ...y que, y que el patrimonio, si encontrábamos una solución alternativa mejor... Pues debíamos implementarlas ya. ¿eh? Dice tomando como base el presupuesto inicial del 2021, en los cinco ejercicios siguientes a la entrada en vigor de la ley se incrementará de forma lineal se incrementarán perdón, de forma lineal las operaciones de capital del programa presupuestario destinado a la promoción, fomento y apoyo al patrimonio histórico hasta completar un aumento de 20 millones de euros. ¿eh? Es decir, cuatro, un incremento de cuatro millones de euros por año. ¿eh? Esto está en el anteproyecto de ley. Y bueno, esta ley entra ahora en las Cortes, lógicamente va a ser revisada y tendrá rectificaciones y añadidos. Pero yo no creo previsible que esta disposición mm, incurra en ese problema. ¿Eh? Se lo, le he explicado esto del incremento. ...la cuestión del régimen sancionador... ¿eh? ...mire, si usted se va al anteproyecto de ley... ...a partir de la página 51... ...título sexto... ...régimen, inspector y sancionador... ¿eh? ...y son el artículo 74... ...el artículo 75... ¿no? ...el artículo 76... ...y luego es el capítulo segundo... ...de infracciones, ...de inflaciones y sanciones... ¿eh? ...que llega hasta... Hasta el artículo 86, y aquí se establece el régimen de sanciones. La ley es muy clara. Mira, hay leyes que son parragosas, ¿eh? y esta ley es muy clara. Bueno, es una ley que se ha elaborado en la Consejería de Cultura, y obviamente la claridad va por delante, ¿no? Aquello que decía Claudio Rodríguez, la claridad es un don. ¿eh? Y en el artículo 82 se establecen las sanciones. ¿eh? Las inflaciones de las que resultar la lesión al patrimonio tal, que... Se, las inflaciones leves con multa de hasta 10.000 euros, las inflaciones graves con multa de hasta 200.000 euros, las inflaciones muy graves con multa de hasta 600.000 euros. ¿eh? Cuando yo estuve en la calzada de Catro Calvón de, con el presidente, las sanciones que teníamos en la cabeza no eran evidentemente las, las leves. ¿eh? No, no eran evidentemente las leves. Aquí se establece, y como es lógico, quién tiene la competencia sancionadora. Usted establece las sanciones, pero ¿quién impone esas sanciones? La competencia para la imposición de las sanciones corresponde a los, titular, a, a los titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Castilla y León las multas leves, hasta 10.000 euros. Al titular del órgano directivo central competente en, en materia de patrimonio cultural las multas entre 10.001 hasta 200.000 euros. Al titular de la consejería, esto es, a mí, ¿eh? las multas de 200 a 600.000 euros. ¿eh? Y ya si me permite, aclaro, ¿eh? si usted me lo permite, que desde luego mmm, yo no voy a ser ¿eh? conciliador ni benigno a la hora de establecer sanciones si se han producido atentados contra... El patrimonio de la comunidad. ¿Eh? Si usted quiere, luego con mucho gusto le facilito la ley y toma usted, saca usted una imagen de los artículos que correspondan. Le he contestado. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que hubiera? Sí. Eh, sí, eh, portavoz. Insistiendo en la pregunta de la compañera y sabiendo que el Gobierno es el mismo durante el último año, ¿qué factores achacan a este a esta aumento del paro en la comunidad? Y luego, por el tema de la vivienda. Eh, la semana pasada eh, solicitaban una reunión urgente para tratar abordar con diferentes eh, comunidades. No sé si han obtenido alguna respuesta al respecto desde Moncloa. Gracias. Es verdad que el dato de paro este trimestre ha sido negativo en Castilla y León y en España. ¿Qué factores? Pregunta usted. Pues fundamentalmente el deterioro de la actividad económica, que nosotros nunca hemos negado. El incremento de los precios ha deteriorado de forma muy importante el poder adquisitivo de muchos trabajadores y, por tanto, su capacidad de compra y su capacidad de demanda interna. La subida de los tipos de interés va a retrasar algunos proyectos de inversión y la adquisición de viviendas. Y luego, lógicamente, la subida nacional de impuestos y las inseguridades jurídicas tampoco facilitan el crecimiento económico y la creación de empleo. Es verdad que en el caso de Castilla y León tenemos algo menos de tasa de paro que en el ámbito nacional y en el dato interanual y, por tanto, desesternalizado, eh, nuestra evolución ha sido mejor. Pero esto no nos evita ver que esos problemas subsisten existe también en Castilla y León y por lo tanto tenemos que trabajar ...en esa dirección. Es muy importante antes de nada no negar los problemas... ...y no negar la realidad. Nosotros hemos sido siempre en esos problemas... ...esta realidad, lo hemos dicho cuando los datos han sido mejores... ...o cuando han sido peores y por tanto que se reconozca la realidad... ...es la base fundamental para poder tomar decisiones... ...y para poder tomar iniciativas, en eso insistimos de forma muy relevante. Es verdad que nosotros venimos pidiendo desde hace tiempo... ...una reunión de la Conferencia Actorial de Materia de Vivienda y además tiene que ver con algunas preguntas que también han hecho sus compañeros cuando nos dicen van ustedes a cumplir alguno de los nuevos anuncios o incluso la ley que se está en este momento debatiendo en el ámbito nacional es que el problema es que no se ha consultado con las comunidades autónomas esta es una ley, la ley nacional que como saben ustedes el impulso final es de Bildu y de Esquerra Republicana de Cataluña no se ha convocado a las comunidades autónomas para ver qué opinamos sobre el contenido de esa ley, no lo conocemos más que lo que vemos en el debate de los medios de comunicación y los anuncios que está haciendo el presidente del gobierno, pues tampoco se nos ha venido convocando. Del Sarep sabemos lo mismo que sabíamos nosotros. Del anuncio que se ha hecho recientemente de disponer de algunos suelos del Ministerio de Defensa, tampoco sabemos gran cosa y tampoco se nos ha convocado. Es muy necesario una convocatoria a las comunidades autónomas porque las comunidades autónomas creo. ...que deben ser escuchadas en materia de viviendas... ...seguro que tenemos cosas que aportar... ...y seguro que nuestra posición puede ser útil... ...a lo mejor entre el eh, interregno este que ha habido... ...entre el pacto con Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña... ...para aceptar esa ley de vivienda... ...y la aprobación de la ley de vivienda... ...hubiera sido bueno escuchar a las comunidades autónomas... ...si no se ha hecho antes... ...y ya no podemos intervenir en el contenido de la ley... ...al menos que se haga después... ...por supuesto que nosotros sí vamos a ser cumplidores y respetuosos en aquello que la ley determina que tengamos que hacer. Pero, en el margen que tengamos, lo vamos a ejercer siempre en el beneficio de las personas de Castilla y León, en facilitar su acceso a una vivienda y hacer posible que la vivienda sea más accesible en Castilla y León que en el conjunto de España, como está ocurriendo en este momento. Sí, eh, Buenas, de eh, Tengo otra pregunta para el consejero de Cultura, y es en qué situación están los expedientes... Eh, ...de los bienes del de franquismo y de la guerra civil... ...que propuso eh, Vox proteger... Eh, ...si se han descartado... ...si alguno va a iniciarse el proceso de incubación... ...para declararse como Vic... ...¿nos puede comentar? Sí, si me permite quiero volver un poco... ...sobre la pregunta de su compañera... ...que me dejé, que me dejé una cuestión que yo creo que no es menor... ¿no? ...¿sabe usted que lo de la calzada de casto Calvón... ...se había abierto un expediente sancionador... Eh? ...pero ese expediente quedó interrumpido... ...porque la Guardia Civil... ...puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía... ¿Eh? ...precisamente hoy, precisamente hoy... ...pensábamos que se iba a producir una, una, una decisión... ...si entraba, si el juez lo, lo sometía o, o lo descartaba... ¿Eh? ...pero no, en este momento yo no tengo esa noticia... ¿eh? ...porque el expediente de la Junta queda interrumpido... ...y es el momento que interviene, que interviene el juez... ¿eh? Me preguntaba usted por las por, por los bienes ¿eh? que se nos planteó a la Consejería de Cultura, ¿eh? lápidas, monumentos, ¿eh? diversos edificios que se nos planteó a la Consejería de Cultura. ¿eh? Vamos a ver, hay, unas, hay unos trámites ¿eh? para cualquier declaración de BIT, hay unos trámites, ¿eh? Y esos trámites no son eludibles en ningún caso. ¿eh? En ningún caso son eludibles esos trámites. Y cualquier declaración de viz, de petición de viz que se someta a la consejería ¿eh? va a ser sometida a esos, a esos trámites. ¿eh? De hecho, aquí la ley también es muy clara. La ley es transparente y, y, y enumera ¿eh? los organismos que pueden emitir informes... ¿eh? Claro, hay muchísimos organismos y hay muchísimas entidades, pero no todas son iguales. ¿eh? Entonces aquí la ley dice con claridad, miren, los informes para la declaración de vid se tienen que solicitar a estas entidades. ¿eh? El, la petición de la pirámide de los italianos, la verdad es que fue una petición que llegó muy bien argumentada, ¿eh? porque contaba con el respaldo. De, de, del Instituto Sautuola de Cantabria, de la Academia de San Jordi de Barcelona, y de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. ¿Eh? No estoy hablando de cualquier cosa, no estoy hablando de cualquier cosa. ¿eh? Entonces, a partir de ahí, el 7 de marzo, la Consejería de Cultura ha pedido los informes, a las, los informes que sean pertinentes, a las instituciones consultivas. En concreto, salíe eh, a la UBU y a la Academia Burguense de Historia y Bellas Artes, el 7 de marzo. 7 de marzo. Tiene tres meses, tienen tres meses para informar. Eh. O sea, se cumplirán el 7 de junio. Eh. A partir de aquí, se comunicará al ayuntamiento y propietario y hay un, para, hay un mes para las alegaciones. Pero a las alegaciones que se formulen, hay otros tres meses para contestar. Eh. ¿Es un proceso lento? No, mire, es un proceso garantista. ¿eh? Es un proceso garantista. Y claro, cuando se establecen garantías, ¿eh? pues las garantías tienen un trámite. ¿eh? Y las el, eh, otras peticiones que se han hecho, la verdad, están bastante documentadas varias. Hay varias bastante bien, muy bien documentadas. ¿eh? Y nosotros vamos a seguir ¿eh? con los trámites con, con, la, con las disposiciones, no con trámites, con las disposiciones, con las etapas que marca el anteproyecto de ley y que venía marcando la declaración de bit ¿eh? Yo ya dije en las Cortes ¿eh? que la historia no es lo que a unos les gusta, es también lo que no les gusta. ¿eh? La historia es la historia. ¿eh? Pero aquí se van a aplicar ¿eh? desde el respeto a quien presente las peticiones, ¿eh? se va a aplicar la normativa aplicable. Que Además, es que no puede ser de otra manera. ¿no? Este es que no, no puede ser de otra manera. De manera que esta es una cuestión ¿eh? que está abierta y que nosotros la vamos a seguir con todo rigor, ya como estamos siguiendo pues, la declaración de la casa de Antonio Machado, por ejemplo, ¿eh? que está sin declarar bit. ¿eh? Y que a mí me parece incomprensible, me parece incomprensible. Pues a mí hay cosas que me parecen incomprensibles, que no estén declaradas. La pirámide de los italianos, entre otras. Ya ve usted que no, que no incurro en ningún tipo de ambigüedad. ¿Le he contestado? Muchas gracias. Sí, sí, consejero, buenos días. Eh, no sé si podía comentarnos cuáles son esas, esos dos bienes que también están eh, también documentados, como usted nos ha dicho, para su declaración como BIC. Y, por otra parte, si me podía explicar en qué, con, qué supone que se cree en Castilla y León el censo del patrimonio cultural, este elemento nuevo, en qué se va a traducir. Pues a ver, yo creo que, por ejemplo, el Águila de Sagardía ¿eh? está bastante bien documentado, ¿eh? pero se tiene que terminar el expediente, de acuerdo, ¿eh? se tiene que terminar el expediente. ¿eh? De manera que yo lo que tengo ahora mismo ¿eh? es, una opinión, es una opinión provisional, porque yo nunca, nunca, yo soy universitario, ¿eh? y yo nunca, si pido una, una opinión a expertos, ¿eh? pues podré hablar con ellos, podré dialogar con ellos, podré mantener unas opiniones o otras, porque el diálogo y el debate es eso, ¿eh? pero finalmente, finalmente, yo voy a, a sostener el dictamen, el dictamen de los expertos. A mí hay cosas que me parece que son muy interesantes, hay cosas que me parece que son muy, muy, muy, muy, muy interesantes, muy interesantes. ¿eh? Me preguntaba usted, además, no. si sí, hemos creado el Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León como registro único. ¿eh? Mire usted, es que las cosas hay que unificarlas. ¿eh? ¿Cuántos monasterios había? ¿Cuántos? No, no, hay que saber cuántos había y hay que unificar esa situación. ¿eh? Porque eso, si unificamos el Censo del Patrimonio Cultural de Castilla y León, eso le va a dar más seguridad jurídica y facilitará la participación de los... Y part facilitará la participación de las entidades y de los, y de los ciudadanos. Es decir, el censo, el censo tiene esa función ¿eh? de facilitar la gestión y acentuar la seguridad, la seguridad jurídica. Por supuesto, todos los bienes declarados BIT pasan al censo. Ahí hemos creado dos nuevas figuras de protección, los conjuntos industriales y los paisajes culturales, también mantenemos la figura de los bienes inventariados y lo que hacemos con el censo es unificar todas estas declaraciones. Una pregunta para el consejero. Hablaba usted de ese incremento de 20 millones de euros y le quería preguntar eh, ahora mismo qué dotación tiene, con qué dinero cuenta la, dirección, eh, la, la consejería en patrimonio. Con 28 millones de euros. Que es una cantidad considerable y a la vez insuficiente. Las dos cosas, porque 28 millones de euros, hay muchas necesidades y muchas demandas sociales y de todo tipo. 28 millones de euros es dinero, 28 millones de euros es dinero, y hay que ser consciente del esfuerzo que eso supone, el esfuerzo de los ciudadanos que eso supone, porque sale de los impuestos, pero a la vez es una cantidad insuficiente, es decir, las necesidades son inmensas. Muy bien, pues si no hay más si preguntas. Si no tenemos más preguntas nada. en la sala, como siempre vamos a atender a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Hoy comenzamos en León con Carlos Domínguez de Ileón. Adelante, Carlos, cuando quieras. Hola, buenos días. Eh, bueno, tenía un par de preguntas para el portavoz eh, respecto a la presentación que creo que se ha producido ya por parte de la Universidad de, de León del informe en el que viene a plantear la reclamación de la creación de una facultad de medicina para, para la Universidad de León. Eh, sabes si hay alguna novedad o al menos algún calendario para tomar la decisión definitiva que adopte la Junta de Castilla león en este respecto. Y respecto a los acuerdos adoptados hoy, yo quería saber si nos podría concretar las partidas presupuestarias de los, de, que se habían incluido dentro de las reformas de estaciones de autobuses o, y tan, que incluían también la intermodalidad con la estación, con la estación de tren de, de aquí de León, si pueden especificar las cifras. En concreto, de la reforma de Ponferrada, de la estación de Ponferrada y la del proyecto de intermodalidad, aunque, bueno, si pueden especificar la del resto de la provincia, seguro que a algunos compañeros les conviene saberlas, si es que están esas cifras explicitadas en el acuerdo. Y para el consejero de, para el consejero de Cultura, para el señor Santonja, mm, tenía un par de planteamientos. Uno, respecto a la nueva ley del patrimonio, de proyecto de ley de patrimonio cultural. Me interesaría saber si hay alguna novedad respecto al, a las visitas, si hay algún cambio respecto a la obligatoriedad de los bienes que están protegidos, que son, que son bien de interés cultural, de estar accesibles a visitas gratuitas cuatro veces al mes. Se lo pregunto porque en esta ley de data de 2002 eh, se incumple flagrantemente en este, en este ámbito la inmensa mayoría, por no decir todas eh, las administraciones públicas, sobre todo responsables, incluso los obispados responsables de hacer cumplir esta ley no tienen a disposición o no tienen a disposición estas visitas gratuitas obligatorias que la población prácticamente desconoce y por supuesto no las publicitan ni en sus páginas web, ni en los monumentos, en las catedrales, en las iglesias en las que se tendría que aplicar. Entonces me pregunto si ahora la ley puede ser más taxativa en el cumplimiento de esta obligación de visita o si hay alguna modificación en cuanto a los días de visita gratuita de estos monumentos saber qué hay, qué hay de esto en esta normativa nueva. Y también quería hacer una, una, una pregunta. Bueno, he estado escuchando sus alabanzas a los funcionarios, a la administración que se ha encargado de la elaboración precisamente de, esta, de este anteproyecto de ley. Un aplauso bueno implícito ¿no? a la función de la administración autonómica, a la gestión que se realiza desde la, gestión, desde la administración autonómica y yo me preguntaba cómo casa esto con su defensa programática de la desaparición material de las eh, propias autonomías, la, la defensa programática que su partido político ha hecho defendiendo que las eh, comunidades autónomas deben desaparecer. Y bueno, si no es un poco contradictorio aplaudir la gestión que se hace, eh, o si, por el contrario, usted eh, matiza un poco esa necesidad de desaparición de las comunidades autónomas. Gracias. Pues muchas gracias, Carlos, por comenzar el orden que se han formulado las preguntas. Las primeras fueron para, para mí. Uh, en relación con la solicitud que ha hecho la Universidad de León para la nueva Facultad de Medicina, creo que ayer estuvo la consejera de Educación en León y le preguntaron sobre ese mismo asunto y ya hizo unas declaraciones y una información. El expediente se recibirá en la consejería, se analizará y tiene su tramitación y ayer de yo mismo informó a la propia consejera de Educación en relación con este asunto, porque estuvo en León y creo que le preguntaron sobre la cuestión de ayer. Hoy no ha habido ninguna novedad que le podamos ampliar. En relación con el tema de los importes, eh, como les digo, estas partidas de estaciones de autobuses de 9,4 millones de euros de hoy son fondos europeos a los que hay que sumar los correspondientes a las aportaciones propias ...de la Junta de Castilla y León... ...que eran prácticamente otros 26 millones de euros... ...que suman algo más de 35 millones de euros... ...de las cantidades de fondos europeos... ...que no significa que sean todos... ...por tanto de los fondos Next Generation... ...lo correspondiente a Ponferrada... ...son 2,09 millones... ...y lo correspondiente a la intermodalidad... ...entre la estación de tren y autobús de León... ...son 513.000 euros... No sé si, desde luego, desde la Consejería nos podrán aportar algún dato añadido, si las cantidades eh, eh, que yo he señalado se ven incrementadas de alguna manera como consecuencia de esa cofinanciación autonómica a los fondos eh, europeos. Pero de lo que hoy hablamos, de esos 9,4 millones, 209 son para la estación de autobuses de Ponferrada y 513 mil euros para la intermodalidad entre la estación de tren y autobús de León. Le, le, ...le contesto, le contesto... ...es que es, es, ha desaparecido usted de la imagen... ...y... y, y, Pero está y me he quedado así un poco perplejo, claro... un interlocutor al que no ves... ...vamos a ver... ...respecto a... ...el horario de apertura de los bienes declarados BID, etcétera... ¿eh? ...hay incumplimientos... ¿eh? ...hay incumplimientos... ¿eh? ...y lo digo por tercera vez... ...hay incumplimientos... ¿Eh? ...ese régimen... ...lo tienen que supervisar... ...las delegaciones territoriales... ...de la Junta de Castilla y León... ...no directamente la Consejería de Cultura... ¿Eh? ...nosotros estamos en relación... ...positiva, muy positiva... ...con los delegados de la Junta... ...son nuestros delegados... ...son los delegados de la Consejería de Cultura... ¿Eh? Eh, ...desde muy pronto... Nos ocupó esa situación, nos ocupó esa situación. Yo creo que hemos reducido muchísimo, muchísimo, las, los monumentos que se encuentran en esta en esa situación, pero sigue habiendo algunos incumplimientos. Y ¿eh? nuestra voluntad es la de superarlos y corregirlos. ¿eh? Nuestra responsabilidad es solo relativa. ¿eh? Pero a mí eso no me sirve de, de ...no me sirve de parapeto... ¿eh? ...yo... ...mi voluntad... ...la voluntad de la Consejería de Cultura... ...es que esos horarios de apertura... ...se cumplan... ¿eh? ...y seguiremos insistiendo... ...para que esos horarios de apertura se cumplan... ...en este sentido... ...la ley no tiene, no tiene novedades... ...la ley sigue siendo la ley... ...la ley que era... ...respecto a su segunda pregunta... ¿Eh? Yo no veo ninguna contradicción donde usted ve una contradicción. Eh, mire, yo me incorporo a un cargo de responsabilidad en la consejería, a la titularidad de la consejería. ¿eh? Y lo primero que tengo que hacer es revisar cómo se desarrolla el trabajo de los, de los funcionarios. Y yo constato que ese trabajo es estupendo. ...y que si en algún caso ese trabajo eh, ha estado por debajo de sus posibilidades... ...ha sido bueno, por desánimo, por desaliento, por falta, por falta de apoyo. Entonces, no confunda usted, por favor, eh, el respeto a las personas... ...y la consideración a las personas con los planteamientos ideológicos. Eh. Y en mi caso esto está muy claro. Primero las personas. Eh. Primero hablamos de las personas... Y después hablamos de los planteamientos, de los planteamientos ideológicos. ¿Eh? Con autonomías o sin autonomías, ¿eh? los funcionarios de la Dirección General de Patrimonio, que es de la que más estamos hablando ahora, de deportes o de turismo, ¿eh? son personas ¿eh? verdaderamente capacitadas. Yo no les he seleccionado, yo no les he seleccionado. Cuando he llegado me he encontrado con esas plantillas ¿eh? y le estoy diciendo... ¿eh? que las personas antes de nosotros que hicieron esa selección acertaron, acertaron. ¿eh? Y el respeto a las personas pasa por delante de todo. ¿eh? Segunda cuestión, ¿eh? yo lo que tengo que hacer es mi trabajo. ¿eh? Yo tengo que hacer mi trabajo al frente de la Consejería de Cultura. ¿eh? Cuando a mí me hablan del barroco castellano o del barroco extremeño, yo me quedo perplejo. ¿eh? Porque yo entiendo que hay un barroco español con manifestaciones en Castilla, con manifestaciones en Extremadura y con singularidades en Andalucía, etcétera, etcétera. Pero yo hablo del barroco español. Y esto es exactamente lo mismo. Yo hablo de España y cumplo las obligaciones que voluntariamente he contraído desde el respeto a las personas. Nos vamos ahora a Segovia. Allí tenemos a Begoña Rincón de Segovia Audad. Adelante, Begoña, cuando quieras. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Eh, me gustaría saber, en primer lugar, cómo valora el consejero de Cultura la reciente ordenanza para reforzar la protección del acueducto, aprobada pues, hace poco más de un mes por el Ayuntamiento de Segovia, que entró en vigor. Por otro lado, sobre la casa de Antonio Machado, a la que se ha referido el consejero, cuándo podría hacerse efectiva esa deseada declaración de Vic… Y, por último, al portavoz, eh, los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, los TCAEs, piden la paralización de la negociación del convenio colectivo porque, según dicen, pretenden incluirles en una categoría, junto con gerocultores, sociosanitarios y otras certificaciones profesionales, que no son eh, estrictamente de la rama sanitaria, y eh, indican que eso supondría una merma en sus condiciones laborales, porque, por ejemplo, no podrían acceder a la bolsa de SACIL. Mi pregunta en este caso es si la Junta va a optar por crear esa única categoría laboral para estos cuatro colectivos, a pesar de estas res, eh, reticencias expuestas por los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y el perjuicio que dicen que podría causar eh, al propio servicio que prestan. Sí, eh, mire, yo llegué a Segovia hace años. ¿eh? Eh, me parece... Que... Hace, hace muchos años, porque yo empecé mi carrera profesional como profesor del Instituto Andrés Laguna, y cuando llegué, los coches, los autobuses, pasaban por debajo del acueducto. ¿eh? Pasaban por debajo del acueducto. Y aquello era una situación verdaderamente llamativa. Yo he visto por allí a muchas personas, gente de cultura de otros países europeos, que se quedaban perplejos viendo esa situación. La situación ha cambiado radicalmente. No podía ser de otra manera. El acueducto es un edificio muy eso anti... es una edificación perdón muy antigua, muy venerable ¿eh? y todas las medidas de protección que se adopten a favor del acueducto a mí siempre me parecerán pocas. A mí siempre me parecerán pocas. Entonces, como todas las iniciativas que se toman mejoran lo que había anteriormente. ¿eh? Estas ordenanzas me parecen muy bien, ¿eh? pero yo no considero que sea un punto de término, es un punto de partida. ¿eh? A partir de aquí, ¿eh? pues hay que seguir auscultando el acueducto, auscultándolo milimétricamente ¿eh? y cuando se advierta que esas ordenanzas son perfectibles, pues, afro, pues afrontarlas. Pero me parece estupendo porque mejoran la las medidas las medidas que había ¿eh? me parece estupendo la casa museo de Antonio Machado ¿eh? la casa museo de Antonio Machado ¿eh? yo creo que muy pronto ¿eh? que el expediente lo vamos a incoar lo vamos a incoar enseguida yo incluso pensé en algún momento que hubiese sido posible incoarlo en fechas significativas y fechas muy recientes la fecha ...aniversario de su muerte... ...pero es que las cosas hay que hacerlas bien... ...y como las cosas hay que hacerlas bien... ...porque miren... Eh, eh, ...con un... ...con un templo... ...la anunciada se llama, ¿verdad?... ...de, de Villafranca del Bierzo... ¿eh? ...que prácticamente lo teníamos... ...muy avanzado... ...decidimos pararlo... ...porque queríamos incluir en la declaración... ...todos los bienes... ...que hay en el interior... Eh, claro, no es declarar solo un templo, ¿eh? ese templo tiene retablos, tiene imágenes pequeñas ¿eh? tiene, y, y, y hay que incluirlas. Eso exige hacer un, inventario, hacer un inventario minucioso. Entonces, nosotros queremos que la declaración de la Casa Museo de Antonio Machado incluya el edificio e incluya absolutamente todo lo que hay, todo lo que hay dentro. Esta es la razón de la demora, no hay ninguna otra razón de la de la demora, y aquí si usted me lo permite pues le contesto con unos versos de Antonio Machado despacito y buena letra que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas ¿eh? y hay que hacerlo bien pero la incuación del expediente de declaración de BID de la Casa Museo de Antonio Machado, que es la única casa de Machado que se conserva, que se conoce, y además que está muy bien y que es fruto del desvelo de Segovia, porque los académicos de San Quirce en ocasiones tuvieron que avalar personalmente la, la, la, la compra. Y eso a veces no se dice y hay que decirlo. ¿eh? Hay que decirlo. Es decir, ellos compraron la casa, ellos compraron la junta, compraron la parcela, compraron el jardín y lo hicieron avalando los créditos personalmente. Avalando los créditos personalmente. Y eso hay que hacerlo bien pero va a ser ya, claro, ya va a ser muy inminente, será muy inminente. Yo creo que antes del verano lo incoamos. Y es un expediente que una vez que se incoa ya tiene todos los efectos. Y además, en el caso de la Casa Museo de Antonio Machado, hombre, yo creo que es evidente que no va a haber ningún tipo de alegación. Y respecto de la cuestión que se plantea en torno a los tecaes, vaya por delante la consideración máxima, ...de unos profesionales que prestan un servicio estupendo... ...en el ámbito de los servicios sociales. Por otra parte, garantizamos que no vamos a cerrar en Castilla y León... ...ni las residencias de mayores, ni los hospitales... ...para la tranquilidad de la señora vicepresidenta del Gobierno... ...que lo que se establece es la misma categoría de trabajo... ...que la normativa nacional regula para esta materia que es una normativa que ha sido informada en el ámbito del Consejo Sectorial de Servicios Sociales y que figura ya en el convenio colectivo para el personal laboral en el ámbito de Castilla y León, que se acordó con las centrales sindicales. Para la tranquilidad de todos, también la modificación de categorías no es una modificación de las condiciones laborales, que siguen plenamente garantizadas. La penúltima intervención es eh, la de Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Encarna, tu turno. Hola, buenos días. Quería aprovechar la presencia del consejero de Cultura para preguntarles a ambos cómo se va a gestionar la presencia de la Casa de Castilla y León en la Casa de Soria en Madrid. No sé qué ideas tienen, si va a haber un director general para ellos, si se van a establecer trabajadores allí cómo lo van a hacer. En segundo lugar, me gustaría conocer cuánto de los 9,4 millones de euros totales se destinará a la estación de autobuses de Soria y si son obras, si son las obras que se están realizando ahora mismo o se trata de otra intervención. Y ya por último y para el consejero de Cultura, estuvo recientemente de visita en Ambrona. El convenio de gestión del yacimiento sigue caducado. No sé si hay alguna, alguna novedad, porque recuerdo que, que sigue sin luz y sin agua si se ha estudiado ya alguna intervención. Muchas gracias. Pues también por el orden, porque se han formulado las preguntas. La Casa de Soria en Madrid, que es titularía de la Diputación Provincial, es una casa que tiene unas condiciones extraordinarias. Está, como usted sabe, en la carrera de San Jerónimo y una ubicación privilegiada… Y podría ser un lugar representativo no solamente para la provincia de Soria, sino para el conjunto de la comunidad autónoma. Así lo ha visto la Diputación de Soria, que nos va a permitir, a través de esta vía de colaboración, pues, por un lado, compartir gastos, que va a ser menos honoroso para la Diputación de Soria. La Junta va a hacer una aportación a través de este mecanismo de las casas en el exterior. Y, por otro lado, que el conjunto de las personas de Castilla y León, asociaciones, colectivos o incluso empresas, pues, tengan allí una unidad de referencia relevante en sus actividades en Madrid que podamos fortalecer. Ahora además el espacio es algo mayor porque en el pasado tuvo una utilización para unos fines hosteleros y de restauración que se han abandonado y por tanto ese espacio físico se va a poder reformar, se va a poder ampliar y va a poder tener esas utilidades. Yo desde aquí quiero agradecer a la Diputación de Soria el poder facilitar que esta instalación sea utilizada por el conjunto de los castellanos y también el compromiso nuestro. Es compartir estos gastos, las obras y también el mantenimiento, que sin duda pues, beneficia también a la Diputación de Soria, que lo agradece sus arcas. En segundo lugar, el dato que usted pide para la Diputación de eh, para, perdón, para la estación de autobuses de Soria y también con la salvedad anterior, que esto que informamos hoy son las cantidades correspondientes. A los fondos europeos de la nueva generación, sin perjuicio de las aportaciones que pueda corresponderse de otro tipo de presupuestos. Pero en el caso concreto de la Diputación de Soria, son 2,66 millones de euros. 2.666.000 euros las cantidades que están asignadas para la Estación de Autobuses de Soria dentro de este importe total de 9,4 millones de euros que hemos informado hoy. Eh, Sonia, <coughs> mire, yo estuve ciertamente en Ambrona, pero no recientemente, pues ya, hace, pues ya hace unos meses después he estado en San Juan, he estado en, en el Museo Numantino en distintas, en distintas ocasiones, he estado en Tiermes, es decir, he pasado por todos los yacimientos en repetidas ocasiones, ¿eh? por todos esos yacimientos que son estatales, ...y que nosotros tenemos la gestión. ¿Mm? Eh, yo he manifestado públicamente... ...lo he dicho en repetidas ocasiones... ...que claro, que esos yacimientos... ...nos plantean muchos problemas. Si usted alquila un piso... ...y revientan las cañerías... ...usted no puede arreglar las cañerías... ...eso le corresponde a, a, le corresponde a su propietario... ¿eh? Y nosotros estamos en esa situación en Ambrona. ¿eh? Es decir, hay fallos estructurales. El edificio, por hablar de Ambrona, que es por el que usted me ha preguntado, pero podemos extender la respuesta y pormenorizar. Eh, hay muchos fallos estructurales. Es un edificio que no está cimentado. ¿eh? Es un edificio que no está cimentado en un terreno tan pantanoso como aquel. Pues evidentemente va, tiene fisuras y va a seguir teniendo fisuras. ¿eh? Y no tiene... No tiene luz. ¿eh? Yo, Una de las visitas que hice, que era un día de invierno muy oscuro, cuando entré en el, en el despacho de los arqueólogos, intenté tomar notas en un cuaderno, no veía, no, no, no veía, y lo anoto así, lo anoto así en el cuaderno. Y esa es una situación verdaderamente: no hay servicio, la, la vigilante que hay allí tiene lo que se llama un servicio químico, es tremendo, ¿no? tremendo. Esa es una situación heredada. Y esta es la situación. Y lo que hay que hacer con esa situación es solucionarla. Y nosotros estamos en una relación muy amistosa. Esto de muy amistosa lo subrayo con el Ministerio de Cultura. El director general de Patrimonio la semana pasada tuvo una reunión en el Ministerio y dentro de muy poco, dentro de muy poco vamos a tener una reunión con los expertos del Ministerio en Soria ¿eh? y nuestro, nuestro planteamiento es este ¿eh? que se nos transfiera eso, la titularidad de esos yacimientos y acometer una, una revisión integral ¿eh? porque todos todos los yacimientos están en una situación preocupante la dambrona que usted subraya es una situación indebida, es siquiera hasta indecorosa, pero a mí la que más me preocupa es la de San Juan de Duero. Es la que más me preocupa, porque yo creo que ahí se estaba. En hambruna el yacimiento no está sufriendo, pero yo creo que San Juan de Duero sí está sufriendo. Bueno, lo que le puedo decir, y no le puedo decir más, por, por razones evidentes, ¿no? Pero si usted tiene interés, eh, hable con el director general de Patrimonio y es inminente esa reunión que vamos a tener en Soria. ¿eh? Y él le podrá decir cosas que yo no le puedo decir en este, en este momento. Pero que me entienda. Gracias. Pues vamos a continuar entonces con la cuarta intervención que nos llega desde Zamora. Allí tenemos a Carlos Gil de La Opinión. Cuando quieras, Carlos, ¿puedes hacer tus preguntas? Buenos días, eh, señores consejeros. Eh, eh, yo eh, Sería más bien, yo creo, para el señor Carriero, eh, sobre la paralización de las obras del Museo de Semana Santa. Eh, no sé cuáles son las, las causas reales, eh, qué va a hacer la Junta para que prosigan los trabajos y si, si están dispuestos a asumir uh, un sobrecoste, como al parecer pide la empresa. Y, y una pregunta muy breve. Eh, eh, Me ha sorprendido un poco lo de la Casa de Soria en... ...en Madrid como casa regional. Ahí también una estupenda casa de Zamora. No sé si le han puesto a la, misma, a la misma propuesta. Gracias. En el caso concreto de la casa de Soria es una casa de titularidad pública, en este caso la Diputación Provincial. Si lógicamente hay una institución pública que también puede ofrecer estas instalaciones pues estamos dispuestos a la colaboración que hacemos con todas las casas regionales. Con carácter general, es verdad que las casas regionales son titulares a veces de algunas instalaciones, pero la casa regional como institución es una asociación y pueden serlo por la vía del alquiler o por la vía de titularidad. Si fuera de carácter público, por supuesto que estamos dispuestos, a si hay alguna oferta en ese sentido, avanzar. Yo por eso agradecía la oferta de la Diputación de Soria, que tampoco es excluido o excluyente de ninguna otra. En el segundo de las cuestiones, el Museo de la Semana Santa, eh, pues varias cuestiones. Primero, reafirmamos nuestro compromiso con ese museo y con su realización, con su finalización. Usted me preguntaba si estaríamos dispuestos a asumir algún sobrecoste que precisara la obra o un coste adicional. Pues, por supuesto, que si ese coste adicional o esa inversión adicional es precisa, la asumiríamos. Lo que ahora corresponde es que haya un proceso técnico de analizar si realmente estas incidencias que se han detectado determinan un añadido en el coste y, por tanto, una modificación del proyecto inicial. Ahora estamos en el trabajo técnico. Si usted me pregunta el compromiso de la Junta de Castilla y León es que las consecuencias técnicas de ese trabajo que pudieran suponer hipotéticamente un incremento de la inversión global serían asumidas, sí, aportaríamos las cantidades añadidas. Pero yo hoy aquí quiero dejar inicialmente la posición en donde está, que es en analizar si esas inversiones adicionales que solicita la empresa son precisas, si por parte de los técnicos se ven así o si hay otras alternativas a las incidencias y, por tanto, que lo analicen, que lo cuantifiquen y que se tomen las decisiones que puedan corresponder en su momento. Antes de terminar con una pregunta que se ha solicitado en la sala, vamos a, a dar paso a una repregunta de Carlos Domínguez de Ileón. Carlos. Ahora. Sí, sí, sí. Eh, sí, eh, muy brevemente. Bueno, quería no quisiera que terminara la rueda de prensa sin que dejar constancia de que en la formulación de mi pregunta para nada iba ninguna opinión personal ni tampoco una crítica al, al trabajo de los funcionarios públicos de la Junta de Castilla y León, como parece que se pudo haber entendido. Y dicho esto, eh, bueno, querría pues reformular un poco la pregunta en unos términos quizá más sencillos de contestar, eh, planteándole al consejero de, de de cultura, eh, si él personalmente cree que el patrimonio, por poner un ejemplo, el patrimonio de, de Castilla y León estaría en mejores condiciones, estaría mejor gestionado, estaría mejor defendido, si no se gestionara desde la consejería de una comunidad autónoma de Castilla y León, sino desde el Ministerio de Cultura. Ese es un poco el planteamiento de mi pregunta, que no, no pretendía pre, presuponer ni defender ningún otro argumento, simplemente saber si él considera que estaría en mejores manos si se gestionara unitariamente para toda España desde el Ministerio de Cultura. Gracias. Carlos, muchas gracias. No, yo no entendí así el planteamiento de su pregunta. No, no, no lo entendí así. Pasa que quise aclararlo. Eh, su pregunta yo creo que llevaba implícita que yo hiciese esa aclaración. Pero no entendí en absoluto, ni creo que nadie haya entendido, que usted pusiese en cuarentena en duda ¿sí? el trabajo de los funcionarios. ¿sí? Si el patrimonio de Castilla y León estaría mejor gestionado desde el Ministerio de Cultura, mire, ahora mismo no, ahora mismo no. ¿Eh? Ese Ministerio de Cultura, el ministerio que existe actualmente, el ministerio que existe actualmente ¿eh? tiene un conocimiento mucho más imperfecto y mucho más limitado de hambrona, de numancia, de tiermes, eh, de las médulas del que tenemos del que tenemos nosotros, ¿Sí? o sea, en este momento lo gestionamos mejor nosotros, ¿Sí? si el Ministerio de Cultura ¿sí? tuviese una reestructuración, pues a lo mejor opinaba lo contrario, ¿Sí? pero primero se tiene que producir eso, la reestructuración del Ministerio de Cultura. Hoy día el Ministerio de Cultura, como está concebido, ¿sí? inevitablemente tiene una opinión y un conocimiento, una opinión menos fundamentada y un conocimiento menos exhaustivo que menos exhaustivo que el nuestro. Ahora, ¿es así ahora? Pues la pregunta es para el, para el consejero que me gustaría saber eh, cómo se va a gestionar el Instituto de la Lengua porque eh, en la anterior legislatura eh, se produjo su salida. Eh, se acordó que, que iba a haber un consejo asesor y no un director. Eh, no sabemos lo que hay ahora. Eh, tampoco hay gerente. Eh, se empezó eh, una selección, porque se hizo una convocatoria para buscar un gerente. Transcurrido el tiempo para encontrar ese gerente, se vuelve a convocar el concurso sin declarar desierto el anterior. Y actualmente no hay director, no hay gerente, no hay consejo asesor. Eh, ¿quién, ¿Quién gobierna eso? Vamos a ver, usted sabe que del Instituto de la Lengua yo tengo muchas limitaciones para intervenir por una serie de incompatibilidades, a que en buena medida estas preguntas se las debe usted trasladar a la viceconsejera, a doña Mar Sancho. Pero, dicho esto, ¿eh? a mí me parece que Mar Sancho está haciendo una gestión estupenda. ¿eh? El Instituto está bien ordenado, tiene una comisión ejecutiva tiene una comisión ejecutiva y está ya en pleno funcionamiento. Yo sí me he ocupado, eso se lo puedo decir porque usted sabe que es una de mis líneas de trabajo, no en el instituto, en, en, mi, planteamiento, en mi planteamiento científico y en mi planteamiento académico de los orígenes del español. Yo he restablecido todos los equipos de trabajo y muy poco está ya en imprenta, está maquetado, Sacamos una edición nueva de la noticia de quesos, que sabe usted que es un texto fundamental, es del año 975. ¿eh? Está al dorso de un pergamino: Noticia de quesos, que frater semenes pisis, y labore frates en hilo bacelare de circa de San Vicente. Ahí tiene usted la estructura del romance, sujeto, verbo y predicado. ¿eh? Y esto está fechado inequívocamente en el 975. Es un documento que fue estudiado por Menéndez Pidal y nosotros en la edición que sacamos ahora aportamos lecturas nuevas, porque yo tenía unas posibilidades en el, en el instituto y ahora tenemos otras en la consejería y hemos podido hacer lecturas nuevas y lecturas muy interesantes. El documento tiene dos columnas, la primera está bastante bien conservada, pero la pregunta, la segunda se la aplicaron reactivos químicos, como pasó con el Poma de Cid y la verdad. ...cuesta mucho trabajo y cuesta mucho trabajo... ...pero hemos hecho una lectura importante... ¿eh? ...también hemos acabado el cartulario de San Pedro de Montes... ...que es un cartulario... Lo, ...lo ha dirigido doña Gregoria Cabero... ...es un equipo amplio, es un equipo amplio... ...y esa edición también está acabada y está ya... ...en este momento está maquetándose... ¿eh? Eh, ...está casi acabado el fuero de Peñafiel... ...del profesor Martínez Chorentes... Que, eh, y tenemos, el, tenemos un cartulario que hay una primera edición que le estamos corrigiendo, le estamos revisando ahora. Yo estuve trabajando en ella hace un mes, se la he devuelto a los editores, del cartulario de Froncea, que es un cartulario inédito. Y eso, eso eh, poder anunciar a estas alturas de la vida un cartulario completamente inédito, eso es verdaderamente verdaderamente extra, extraordinario y antes del verano yo creo que lo tendremos ¿eh? y hay otros trabajos en marcha el del Fuero de Andaluz de, vamos, prueba de que el instituto está funcionando que al final es lo que les interesa a los ciudadanos ¿eh? y lo que me interesa a mí del 8 al 10 de mayo vamos a celebrar en Burgos la reunión de la Comisión Ejecutiva de Asale de la Asociación de Academias de la Lengua Española que luego también se va a reunir en Salamanca... ...que hay ahí una especie de, de, de disputa que yo creo que no existe... ...no tiene sentido... ...es decir, Burgos puede tener un centro estupendo de orígenes del español... ...y Salamanca puede ser como es la capital de la enseñanza del español... ...y la Comisión de Asale también va a ir a Salamanca... ...también va a ir al Cili, también se va a reunir ahí... ...yo creo que el Instituto atravesó una etapa muy complicada... ¿eh? Y para mí, muy desagradable. No tengo por qué ocultarlo, no tengo por qué ocultarlo. ¿eh? Pero la viceconsejera ya ha ordenado completamente la vida del instituto ¿sí? y yo me he ocupado de lo que tenía y podía y quería ocuparme, que es de, del trabajo sobre los orígenes. Y eso está perfectamente, perfectamente orientado. De acuerdo, pues hemos terminado entonces. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes.